Hola. hola. Mis amigos de TecnoApple Mis amigos, mis compañeros Mis amigas, mis duras De las aplicaciones y duras de las apps Bienvenidos sean todos a este Nuevo video, mis amigos en esta ocasión Les traigo la nueva versión De Instagram Plus En su última versión para que te la Descargues de inmediato, recuerda Recuerda que el link de descarga te lo dejo Aquí abajito en la descripción del video Y en el primer comentario fijado Para que corras a descargarlas Y utilices sus funciones ya que trae cero errores Ok, oh, sin más preámbulos Vamos al tutorial Tecnoaflis Maestría Tecnológica Ok amigos, recuerda que el link de descarga Te lo dejo en la descripción del video Y en el primer comentario fijado Para que corras a descargártelo De inmediato, mis amigos Una vez descargada, nos vamos a archivos Y buscamos lo que es la carpeta de descargas O gestor de descargas Y procedemos a instalar la APK De Instagram Plus, yo le voy a cancelar Porque la tengo previamente instalada Y voy a proceder a ejecutar esta Aplicación, ok Estoy dentro de mi Instagram, ok Una de las funciones que me gustó de esta nueva la y si no vamos a, por ejemplo a este vídeo que se encuentra aquí vamos a proceder a poder adelantar o retroceder este vídeo o cualquier otro vídeo que quieras adelantarlo y si te gusta tenerlo ya sea en tu en tu en tu galería simplemente vas a poder descargarlo en la parte inferior En este botón de descarga que se encuentra en la parte de abajo Lo vas a poder descargar de inmediato Ok, si te das cuenta en cada publicación se muestra ese icono. Ya sea una foto, un video, cualquiera vas a poder obtenerlo Ok, si vamos a lo que es una historia Por ejemplo esta historia que se encuentra aquí Vamos a poder descargarla, dar un toque aquí está en la parte inferior Superior, perdón, que están los tres botones, eh, tres punticos Vamos a poder dar, descargarla donde está en ese trepón, punticos y dale aquí donde está, dice Don Lau Vamos un toque automáticamente a empezar a descargar y vamos a poder tenerlo en nuestra galería Super increíble, otra función que me encanta de esta nueva actuación que si no por ejemplo ya sea a este perfil que se encuentra aquí Vamos a poder ver lo que es la foto de perfil ya sea amplia o Maximizada o minimizada como ustedes prefieran Ok, súper increíble esta función que nos trae tu WhatsApp anterior, tu WhatsApp original Súper increíble Ok, si sí, vamos a lo que es acá nuestro perfil Vamos a poder ver una fotografía Ya sea por ejemplo esta de aquí presionada Por ejemplo estamos a poder verla de esta manera Súper súper increíble, ¿cierto? Vamos atrás mis amigos Vamos a ver lo que es okay, las configuraciones ¿Cómo vamos a hacer las configuraciones? Simplemente vamos acá no voto de perfil y buscamos acá están las tres rayitas y donde dice instander setting lo que es configuraciones de Insta de Instagram Plus damos un toque allí y aquí vamos a encontrar lo que es la parte superior en Settings download damos un toque que vamos a poder cambiar los la las direcciones se van a guardar lo que es las vídeos las fotografías que dejar de Instagram Plus ok super increíble ya que vas a poder darle una ruta que tú conozcas o que te gustaría tener una carpeta aparte, ok, súper increíble. Vamos aquí a lo que es privacidad. Que vamos a poder, ya sea esta función que se encuentra aquí, que estoy activando y desactivando, es para poder, eh, eh, ya sea ocultar o que no quieres, darle muchos anuncios en tus publicaciones, en tu pantalla de principal. Quieres que, quieres que no salga mucho anuncio o que no salgan los anuncios, simplemente activas esta función, súper fascinante. Seamos si aquí, privacidad. Aquí vamos a poder, perdón, la parte de aquí donde dice GES modo aquí lo que es, eh, lo que es lo que es los gestos vamos a poder aquí lo que es ocultar ya sea cuando este veas un mensaje ocultar cuando veas un estado simplemente haz un toque allí y ve, vas a salir incógnito oh, ok también tenemos lo que es aquí desactivar lo que es escribiendo también tenemos lo que es aquí desactivar lo que es que te vean también las historias vas a poder verla en modo eh, incógnito también tenemos lo que es anónimo aquí lo que es esta parte de la última es eh, que vamos a poder verlos los en vivo eh, como si tuviéramos fantasma como si no existiera pero eh, nos va a notificar a esa persona que está haciendo que estamos viendo ese en vivo ok súper increíble cierto vamos a lo que es aquí esta parte la cuarta opción es para aumentar la calidad de las fotografías o videos que subas sabes que a veces subimos una fotografía a las historias y a veces se baja lo que es la calidad con esta función vamos a poder subir nuestras fotografías en su máxima calidad super increíble tenemos lo que es gestos aquí vamos a poder lo que es Navegar con mayor facilidad. Aquí lo que es aumentar la, la fotografías o sea, en la parte principal. Eh, activarlos, activar o desactivar lo que es doble toque para darle like. Y también tenemos lo que es aquí el video para poder adelantar o retroceder. Súper, súper increíble, mis amigos. Super genial. Ok, mis amigos, te gustó este Instagram Plus, el cual está en su última versión, recuerda que el link de descarga está aquí abajo en la descripción del video. Te invito a que te suscribas para traerte eh, aplicaciones como estas, informaciones como estas. Te invito a que te suscribas y actives esa campaña de notificaciones para que no te pierdas ninguna novedad. Ok, no siendo más, nos vemos en un próximo video tutorial.